오. 어 괜찮은데. 아니 좀큰거 아니에요? 아이. <웃음> 드디어 밖에 나갈 수 있으니까. 드디어. 드디어. 드디어. <웃음> 그래서 1년 만에 우리가. 찧. 진짜 진짜로 가고 싶었던 카페 갈 거예요. <웃음> 진짜 딱 1년 전에 우리는 가봤는데 거기가 뛰는 <웃음> 날이었어. 네. 진짜 1년 전이야 이거. <웃음> 음. 그래서 이번에는 꼭 가야 돼요. Yes. <웃음> 오늘 드디어 갈 <너무> 엄청 좋아. <웃음> 아, 안 보여. <웃음> 이따가 보여줄 거야. Oigan, les quiero enseñar cómo llegan aquí los autobuses O el sistema que tienen para avisar cuando viene el autobús Cuando está a tres paradas, aparece aquí en la pantallita Y luego cuando está a dos paradas Y cuando ya está viniendo a la parada, va cambiando aquí Se me hace muy tierno la manera en que van demostrando que ahí viene el autobús <risa> Miren, ahí viene el autobús Entonces ya cambió a la última pantallita Y de hecho, ahí está nuestro autobús Miren, esta es la zona donde está el café. Está un poquito más alejada de la ciudad. Vean nada más qué bonito está el día. Y el que tiene este café es que puede hacer picnic. Así que hay varias personas aquí haciendo picnic. Miren, y hemos encontrado este lugar tan cute de Udon. Entonces vamos a comer aquí. Oh. Todo el menú está en japonés. Así que dependo de mi traductor. Mucha, un sonido bonito. Tengo soba, udon, y 이세개 그냥 하나 선택할 수 있고. ok 근데 이런 잘 모르겠어요 뭐야 el restaurantito está muy bonito, muy tradicional. Yes. Hola. tradicional. ¿Y Ah, ¿no? Miren, ya llegó nuestra comida. Yo pedí un udon calientito con tempura y Nekopan Hayatito, pidió uno que es frío, que va a dipiar una salsita aquí. Provechito. Y tal aquí más. Miren, ya hemos llegado al café. Es este. Y todo esto lo rentan para hacer picnics. Y aquí está lo del de picnic. Si queremos hacer picnic, tenemos que rentar las sillitas, las mesitas y hasta los sombreros. Entonces vamos a pedir dos banquitos y una mesita. Miren, y aquí vamos ya con las cosas. Yo traigo aquí una mesita, no pesa nada. Y vean qué bonito está el día hoy. también del café y aquí nos vamos a instalar este quedó nuestro setup de picnic esta vista su silla. Oigan, y miren qué bonita está la jarrita donde sirvieron el café. Yo no puedo tomar café, entonces estoy tomando jugo de naranja porque si tomo café ahorita no duermo en la noche. Les vamos a enseñar de naranja. Wow. wow. Que es natural. Chincha olenchi. Yes. Chincha machizo! Un guatate. Ok. Machichi. Olenchi, bolenchi. No, machizo. Y miren, tenemos música en vivo. ¿Qué tal? <laughs> ¡Salud! Salud. Preguntó hace poco en Instagram sobre los paisajes de Japón y que quería verlos tatán Aquí tenemos uno de los paisajes más populares aquí en Kioto Se llama Kamogawa y es un río que atraviesa toda la ciudad Y miren nada más, hoy con este cielo qué bonito se ve Oigan, ahora vamos a comer estos panecitos que venían incluidos en el set de picnic Pero nos estuvieron advirtiendo que tuviéramos cuidado porque los pájaros vienen volando y se los llevan ¿Cuál es el y muy Hija, tú tienes miedo. ya estamos aquí de regreso para Ok. Ok. No, Ok. Ok. En el restaurante, Chemisuchi. Chemisuchi. Han chido mucho waso, ¿no? Sí. Gracias, cielo. Gracias. <ríe> Vamos llegando a la casa y miren, ya nos, nos no acaban rato. de llegar, apenas. Las mascarillas. ¿Dónde ¡Dudio! ¡Dónde está? ¡Chinchamanichica ni coloso! Pero tengo que hacerlo más grande. De, más bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué un punto. Ok, un chón un style. Chápe, que ya Hola. Eh, hando más eso. Hando más. Digo, hando Oh, 잘 어울려? 좀 작아 조금 작아? 어 아마 여기 좀 작아 음 근데 뭔가 여기 피곤해요 어 근데 괜찮아 근데 조금 더워 어 너무 더워 그치 어 여름에는 좀 슬슬 <웃음> <웃음> Gracias. Estas mascarillas las regala el gobierno de Japón Y mucha gente se ha quejado de que primero tardaron muchísimo en llegar Y otra que están muy pequeñas Lo que pasa es que Hayato y yo tenemos la, la cara chiquita Entonces a nosotros sí nos queda bien Pero son unas mascaritas de tela que mandó a hacer el gobierno Y a cada casa le mandó dos Entonces es una para Hayato y una para mí Y ahora es mi momento de también medírmela A ver si me queda a mí si me va a quedar bien 나도 괜찮은 것 같아. 음. 아, 괜찮은 <웃음> <웃음> 것 같아. 괜찮은 것 같아. 괜찮은 것 같아. 괜찮은 괜찮은 것 같아. 괜찮은 것 같아. 것 같아. 괜찮은 것 같아. 괜찮은 것 같아. 괜찮은 것 같아. 괜찮은 것 que son unos ramen que se comen fríos y son de verano una comida de verano aquí en Japón y es bien fácil de hacer, les voy a enseñar miren los ingredientes que necesitamos es jamón, huevo y pepino también le puedes poner tomatito pero no tenemos en la casa, entonces hoy nada más le voy a poner estos y esto se prepara bien fácil, simplemente lo metemos en agua caliente y después le ponemos la salsita que ya viene aquí incluida, así que Prepararlo es súper fácil y rápido Lo primero que tenemos que hacer es picar todos los ingredientes Voy a comenzar con el jamoncito Voy a utilizar todo este paquete de jamón Y nada más se pica así en tiritas Y lo siguiente es el pepino Voy a utilizar un pepino completo Y el ramen nada más lo agregamos así en el agua caliente. Y en lo que se está haciendo el ramen voy a preparar mi huevito que nada más lo voy a hacer aquí en el sartén como si preparara un omelette. Aquí ya quedó nuestro omelet Y los fideos Y ahora lo siguiente es enjuagarlos con agua fría Ahorita lo voy a hacer de copa En lo que yo preparo el huevo mm. Miren y ya quedaron aquí el huevito El pepino, el jamón Y ya también los fideos quedaron listos Entonces ahorita los vamos a servir A presentar para que vean cómo se ve la comida esta. A mí me gusta mucho. Miren, y así queda el platito. También en lugar de este tipo de huevo. Puedes poner un huevito cocido. Pero a mí me gusta más con este. Y luego nada más encima le ponemos esta salsita. Y listo. Y el último paso es agregar el juguito con el que viene jom, jom, jom. Mm. Mm. y un chiquiro mimo, ¿no? Hiyashi chuka o ¿otro qué? chuka Ya y la primera me Okay. Mm -hmm. chicos y para cerrar con broche de oro nuestro día es hora de la botanita y esta bebida de alcohol que me encanta la tiene en un montón de sabores solamente tiene 3% de alcohol y sabe deliciosa y hoy voy a comer la de uva entonces hora de el drama el ah, drama number one. Sí. Sí. está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. La casa de papel. Uh, yo tengo un poco Cariño. Carino. Este mensaje. Este mensaje es para ti. Es para ti. Saludcita. Salud. Episodio 8.